Bien, ¿estáis, ¿estáis preparados? A ver, a ver. Yo, un, no lo preparados sé. Para este torrente de, de ítems eh, brutales. Bueno, voy a empezar, porque al final me animé y traje algo más. Bien. <risa> Primero, mételes el 1. ¿Veis la softbox Está oh, yeah. la caja softbox. Es una brutalidad. eso que chulo. Coger una caja de estas eh, y después abrir el juego, en este plan así, fijaros. Cartucho... O sea ya, que como, este... de, como de Game Boy. Estos sí. cartuchos solo pensar que esto tiene una recreativa... No sé si lo habéis visto, porque... Sí, sí. Introducidos, bueno, pues ya es... Fijaros. Estos son ranuras y lo demás son historias. Sí, sí. Bien. Este es el Metal Slug, no, ¿no? Metal Slug 2, también softbox. No ¿no? bueno, sí. seguimos. Metal Slug 3, también softbox. Si no me aclaro con la cámara, disculpad, vale, porque no me... A ver, ahí... Vale... Este no sé si es diferente por dentro... si sí, veis, este en cambio es transparente, veis, tiene la grasa transparente, uh -huh. Una maravilla ver el logo de Seneca. Eh, Metal Slug, este no lo tengo, esto lo tengo en, en caja normal de cartón, es el Metal Slug X. Uh -huh. Tengo algunos más por ahí, pero bueno, eh, también quise traer esto, fijaros, el Shock Troopers. Que también Oye, parece un colazo. Buenísimo. Es, es una. El Shock Boss también. Bueno, esto, esto, es, esto es para. Mira, prefiero vender mi coche antes de poder venderme esto. <risa> <risa> no es ajero, ¿eh? No, no, te comprendo, te comprendo. No, no, no, si te, cre te creemos. El Shock Troopers, ese era el 2, este es el 1, ¿vale? Sobre Stroke Troopers uno. Y bueno, tengo más poder de Ogeo ahí arriba, pero bueno. Es que esto pesa como un camión. Y después, ya, ya que estamos, os quiero mostrar es que Chusa ya... ya, ya soportó mi mi, mi... mi emoción ante este ítem. Esto, sabes oh, qué es? Yeah. Qué chulo. Sí, sí. Es un Super, super cd rondos 2 este para es la PC sí. Esto es, Esto sí que es... Uh, esto sí que es un ítem, pues, de esos que, primero, y no exagero, para conseguir esto, hay que tener una flor en el culo y que funcione, vamos, que esté en condiciones. Sí, sí, sí. Una flor en el culo. Sí, sí. ¿Sabéis que me levanté a las 5 de la mañana para pujar por ella en una tienda japonesa? Y la gané, por, de verdad, una pasta, no voy a decir dinero, pero relativamente económico. Y no me lo creo todavía, porque yo dudaba, con mis colegas hablando del tema, que llegara bien. Y cuando la veo funcionar con esto, bueno, pues... Madre mía. Eh, y os voy a enseñar cómo va porque es una forma muy. ¿Sabéis que esto es equivalente a la duo, vale? Esto y yeah. la, la PCG. Fijaros, esto va así. Tiene un slot de expansión por detrás. Y sí, se mete. Se mete. ¿Va así? Ostras, a ver si hay lejos. Joder. <risa> no podamos, no Me da maltaque. Eso se lo como cargar un cargador de arma, ya. Sí, sí. ¿No? Un segundo. Ahí, ahí, ahí. Va así. Y queda así. De esta manera. Y nada, esto ya está, ya es lo último que acabo de adquirir y estoy muy contento. Ya. De aquí ya me da igual lo que me pase aparte. Yo, yo qué sé, yo si estuviera como tú, no sé, le, le haría una cama, le pondría nombre. Jaime, de, ¿dónde ya, ya, ya, vives? Ya, ya, ya. Ya, ya vivo, yo me escondo en la montaña gallega para que no sufra ningún tipo de secuestro. La, la siguiente pregunta es, ¿estás casado? No, no, no, no, no. Yo trabajo con niños a diario y no quiero ser nada de niños ni, ni, ni, ni, ni, de, ni de compromisos. Estas alturas ya te daba un poco igual de todo. O sea que mi compañía son las consolas que nunca te dan problemas, nunca te abandonan y siempre te dan amor. No, no, sí, no. Yo, yo lo comentaba por el hecho de postularnos como pretendientes. Bueno, pues de, de momento tengo muy claro mis tendencias sexuales. <risa> no, <risa> yo como mujer <risa> también. Jaime. <risa> bueno, porque es que nos vamos a entender muy bien tú y yo. Y una cosa, a Daniel antes de darwin 4087, uh -huh. que tiene razón. Eh, yo, eh, eh, lo hubo aquí en España, yo lo había visto de importación. Pero claro, como juego, salió en uh -huh. Japón. Quiero decir, ah, vale. no hubo una versión PAL y, vale, vale. y yo ahí no me aclaré bien. Yo lo, lo había visto en Mail, a vender, porque también vendía por de importación uh -huh. en, en los 90. Sí, sí. Y lo había visto de, de ese tipo. Pero claro, no, no, como, como versión europea, no. Claro, es que no, no de hecho... Yo había comprado el Thunder Force, eh, ¿cuál era? El 3, americano, en Mailsoft. Uh -huh. y, Vaya. Y, pues sí, sí. Y, porque era de región libre y un funcionaba. Prefiero que en Mail jugaba también con... O sea, tenía cosas de fuera. ¿no? Sí, todavía sí, todavía sí. recuerdo yo la banda sonora del 4 y hay pocas cosas que la supone. Buah, Es pues que la ves? del 4... <risas> hay hay vídeos en internet de gente uh, uh, haciéndolo, o sea, rememorándolo con, con guitarras e instrumentos reales y es orgásmico. ¿Chicos? sí, eh. sí, sí. sí. Eh, una, una cosa, y ya me callo, vale. <risa> tía, o sea, espera que no encuentro el ratón del de, ratón del ordenador, ¿dónde está? ¿Me dais un segundo? Sí, un segundo. Sí, sí. Hablando de Thunder Force 4, pero cuando digo segundo, son dos segundos. Cuidado ¿no? los castos. ¿Vale? vale, voy, voy. No, pero el Thunder Force 4 es un temazo en la en Mega Drive, o no, sea, yo no hostia. conocí otro. el 3 de, de antes no lo conocí. Pero el 4, el rollo de, de sensación de frenetismo y la sí, música, a mí me. Y sí, sí. yo soy de Super Nintendo, cuidado. Sí, no, no, es brutal. Pues es, el Tun de Force 4, lo tengo también original para la Saturn. Hostia. ¿Es que lo no se ve nada en el rango. No se ¿existe ve. Existe para la Saturos, por ahí, ¿no? ahí. Sí, sí. El 5, perdonad, el 5. El 5, porque digo, cinco, el 4 sale Mueve, para Mega Drive. Mueve, muévelo para que lo veamos. Sí. Venga, Susa, adelante. Vale. Pues hoy os voy a hablar del Dark Cloud. Eh... Dark Cloud es un juego que... ¡Ay, es el Dark Cloud! ¡Qué guapo! ¿Se Hola. ha ido? Hola, Sosa. 2000, 2000. Ah, hostia. ¿Te es no, no, no te oigo. Estoy ¿eh? aquí. <ríe> ¿Va? va, va. A ver ahora. Vale, pues eh, eso, es uno de los primeros juegos de PlayStation 2 que, que saliera con, con el lanzamiento de la consola, pero se retrasó un poquito. Entonces, bueno, cuando me regalaron la consola, me dejaron el un juego, y eh, bueno, nada, entonces no había internet para informarse acerca de los juegos, vi este, y me llamó la atención simplemente la portada, que bueno, un chico con gorrito, en plan, Zelda, Dijo, fue, oh, pues para mí. <risa> entonces, este juego, <risa> ya sabéis que en, en esta sección os cuento un poco los que me llamaron la atención gráficamente, o por algo así, sí, en particular, no tanto por la jugabilidad, o... Otra. Eh, una, una segunda parte, que como le dieron un poco el nombre, nadie sabe que es. Este es el primero, que es el Dark Chronicles. Este fue un poquito más conocido por tener uno de los mejores shading de, de los juegos en aquel entonces, bueno, y creo que ahora también. Pero el Dark Cloud es como el desapercibido, nadie sabe qué juego es. No sé si lo conocíais. Sí, yo lo tengo. ¿Lo conocíais? Sí, sí, yo, yo lo tengo. Vale. Este juego era muy sencillo, Y sí, yo tenía su qué, ¿no? Pero quiero decir que el conseguimiento es muy sencillo. El mundo se ha destruido y la gente ha quedado, bueno, la gente y los elementos de la ciudad y todo esto han quedado en pequeñas esferas que están dentro de una mazmorra. El principal del juego es que recoges, entres en la mazmorra, recolectes estas esferas y luego al salir puedas montar las ciudades. Entonces, bueno, era curioso, una también. Podía ser repetitivo, porque todo el rato era un poco lo mismo, ¿no? Mazmorras, te cambiaban el estilo según donde estés, pero siempre era un poco igual. El tema, bueno, tenías eh, tenías tu vida, el arma tenía vida y además tenías sed. Con lo cual a veces oh, estrés de estar jugando. Esto lo multiplican en el Dark Knight, que es mucho más complejo y bastante estresante también. Pero en este aún era bastante sencillo de jugar. Eh, lo que más me gustaba también es que tenía varios personajes, que una vez te los encontrabas podías utilizar los intercambiarlos en las Pues el personaje principal, no recuerdo los nombres, no sé si era Tao o algo así, eh, iba con espadas, había otro personajillo que iba con un tirachinas, había otros que lanzaban rayos, entonces tenías que ir combinando la habilidad de cada uno, porque tu barra de vida y todo esto también era distinto, para ir... Ah, pues eso Pasándote las mazmorras eh, Las mazmorras pues eran tipo laberinto Con enemigos Y ítems para ir consiguiendo Entonces Bueno, gráficamente era, Estéticamente era bonito Así estilo cartoon Bueno, cartoon Masa, quizá Y Tanto los personajes Como luego las ciudades que podías ir creando Eh esto, no sé si lo estáis bien, que sí. no veo sí, ahora. Sí, sí. Vale, se me ha parado la imagen. Está Pero sí, creo que era muy divertido uh -huh. y no exageradamente complicado, porque el Dark que era muy, era muy estresante. Este aún se dejaba llevar. Y bueno, Tampoco es una maravilla, es lo que conseguir llegar al, al genio que es el que destruye el mundo Pero llamaba la atención eso, cómo mezclaba los géneros de crear ciudades Muy simple, ¿eh? en este juego el, el gestor de ciudades era muy simple uh -huh. Y las mazmorras Lo catalogaron como RPG, no sé por qué Quizá ahí estuvo el fallo en que no llamara la atención porque no es un RPG y, y nada, pues un juego desapercibido que yo creo que vale mucho la pena. Este, no sé qué opináis vosotros, si lo conocéis. Este juego yo no, no lo he tratado mucho, pero no tiene mucho que ver, porque sí que es un RPG, pero por la época me acuerdo mucho de, de este siempre junto con el Alundra. Mm. Uno lo tuve y este lo tanteé un yeah. poquillo, pero, pero siempre lo relaciono. Se ve que porque sería por la misma época o algo. Pero este juego no tiene también. no son tres. Para la Play 3 no hay, No, no a uso. ver, dicen, no. dicen que hay un Dark Chronicle 3, que es, o sea, un Dark Cloud 3, pero creo que es fake, porque nunca he conseguido ver nada del juego. Yo, entonces, tengo no Que yo sepa, es Dark Cloud y Chronicle. He visto muchas veces lo del Dark Cloud 3, pero de verdad que nunca he conseguido ver nada del juego. Entonces, o es uno de estos proyectos que quisieron hacer y quedó ahí, o es fake. No, no lo sé tampoco, pero nunca lo he conseguido ver. Yo siempre he escuchado este y el otro y el segundo. no, no, no. sí el, el, Bueno, el Dark Chronicle es brutal. Uh -huh. También, no... Sobre todo estéticamente. Este no lo he comentado porque creo que es más conocido. Incluso ahora está disponible para Playstation, te lo puedes descargar. Uh -huh. El Dark Chronicle. Pero tiene, ya os digo, de los mejores el shading que he visto nunca. Es, es una delicia. Lo que pasa que es... Muy complicado, tiene demasiadas cosas, y entonces a veces es más estresante que no, que no disfrutar Que este era un pelín más sencillo o más simple y todavía puedo disfrutarlo No tiene nada que ver con el Alundra, el Alundra No, no, no, es... no, no no tiene claro. nada, otro no otro un RPG, tal cual Claro, es que quizá el Alundra es un poquito, bueno, yo siempre lo no llamábamos sé. el Zelda de Sonic Claro, era 2D, literal Venga, va Tenemos, a... Tenemos otra sección que se llama Retro Bizarro eso. Dentro, es, esa es mi sección. Pero bien, eh, lo que quiero aclarar es que aunque penséis, eh, bueno, no sé, si bizarro, bizarro no significa raro en el diccionario de la Academia, ¿no? Significa valiente. Y ¿Así? no tiene nada que ver, sí, sí, no tiene nada que ver con la palabra bizarro, esta... No, no, no. Que bizarro siempre pues sí ni... lo no hago cosas marrones. Pues no, pues eh, significa valiente. Está triunfando sí, no todo... Que pues estáis equivocados, eh, yo como filólogo os digo que estáis equivocados, entonces, <risa> guizarro significa pues valientes, son atributos que se le da bueno, a un héroe, entonces yo quiero, eh, pues, eh, pues mm, reconocer el valor que tuvo alguna empresa en hacer cosas muy, eh, pues, muy interesantes, ¿no? eh, que una compañía eh, árabe llamada Al alamia si sí, es así, el, el nombre de la compañía de marras, desarrolló Tres tipos de MSX en los cuales introdujo consolas, o sea, era un ordenador en un MSX y en la misma, en la misma MSX tenía la ranura para una de las consolas, NES Omega Drive y la ranura del ordenador normal, del MSX con su tecla. Bien, esta compañía desarrolló tres modelos, el Shark AX330, que es de 92, y a nivel técnico... Bueno, tiene un. el firmware está en árabe, o sea, es una cosa así pues adaptada a lo de ellos. Eh, podíamos, podía, se podía entrar en el basic mediante. normal, basic normal, inglés, dándole el escape, y traía como características técnicas muy interesantes, pues que traía un chip de, de gráfico de un MSX2, ¿no? La verdad es que estaba muy bien. Sonido PSG y eh, este modelo traía lo que era el anes, un one chip, ¿no? De estos conocidos, ¿no? O sea que. Este primer modelo compatibilizaba la, el MSX con una NES, por detrás tenía un, una especie de interruptor que te hacía cambiar entre el MSX y la NES, o sea, eran dos placas y el, chip, el, el, el, el switch lo que hacía era intercambiar cuando querías jugar una cosa o utilizar la otra. Posteriormente sacó la, la X660, bueno aquí ya en vez de ser la NES introdujo la Mega Drive, o sea que metieron todo dentro de una carcasa. Y eh, eh, traía 30 juegos eh, incluidos de MSX. Y posteriormente sacó el 990. ¿Qué pasa con el 990? Que también introducía pues, la, la Mega Drive junto al MSX, todo dentro de, de, del ordenador. Por cierto, ordenadores muy chulos que eran creados en Japón y después traídos por esta compañía para ser vendidos en, el, en los países árabes. Y, y bueno, y como digo, el 9, 990, pues lo que trae la diferencia es que traía 50 juegos incluidos en vez de 30. Y bueno, es, es una verdad que esta compañía... En, en, en los países árabes se vendieron bastantes MSX, hasta se hizo una, una versión del Corán, ¿no? En, para el ordenador, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto es así rápidamente a grandes rasgos, pues eh, esta curiosidad que quería presentaros. Una pregunta así un poco por encima. Eh, no hizo no suena que hizo algo parecido también con Mega Drive No un Asta, sino un PC de Amstrad Sí, eh, eh, era una Mega Drive con, con el PC, era un PC Mega Drive. Lo que no sé, creo que era Amstrad, que tienes razón. Que era Mega Drive, que era, aparte era un sobremesa eh, vertical, ¿verdad? No era sí. torre, era vertical, sí. Y, o eh, sea, eh, o sea, horizontal. Astra, horizontal, ¿sí? horizontal. Y, horizontal negro, era Amstrad, sí. Sí. sí. Que por cierto, el otro día me acordé, tú sabes, hablándome de, de sí. Amstrad, tú sí. sabes que Alan Sugar compró opciones sí. de la norma MSX. O sea, sí. Amstrad estuvo a punto de entrar en la norma MSX. Pues no lo sabía. Estuve esperando cómo evolucionaba el, el, el, el sistema y cuando vio que no funcionaba en Europa, pues no quiso entrar. De todas formas, Astra siempre ha sido un ejemplo, yo creo que lo tiene que estar estudiando en las universidades, de lo que no se debe hacer. Sí. Los, con los, los benditos ingleses, lo que hicieron. Sí. Sí. Pues nada, eh, volver a comentar el, el portal que, que ya comenté hace, creo que fue la edición pasada, que es PleasureDome, pleasuredome.org.uk Que es un, es un portal de preservación de, de videojuegos, ¿no? Y entonces todo lo hacen de forma legal. O sea, solo preservan los juegos que legalmente pueden preservar y que ninguna compañía les va a saltar a la yugular para que los retiren. Eh, oh. Y lo tienen todo distribuido por generaciones, ¿no? Primera generación, segunda, tercera, cuarta y tal. Pues nada, chicos, para poder entrar y acceder a todo el material tenéis que crear una, un usuario voy a meter aquí mi usuario con la contraseña kilométrica deciros que esta comunidad es muy generosa pero exige tal cual dice la palabra exige que también lo seas así que todo aquel que haga la técnica del hit and run me descargo y borro lo, lo chuta es aquí a ver si hay... A... no, mira porque cuando esto ocurre os ponen en la shit list que es la lista de los mierdosos o la lista de mierda en la que permaneceréis, permaneceréis muy poco porque os pondrán también como leechers y si no subsanáis la situación, pues os chutarán y os banearán. Y normalmente lo hacen por IP, o sea, que no hay segunda oportunidad. Entonces, como, como aquí podéis ver, están los usuarios, tienen un iconito al lado y ese iconito es según lo que compartas y también si eh, eres un usuario que dona, por ejemplo, ¿no? Pero pues, si no recuerdo mal, los que tenían esta coronita eran de los, que, de los que donaban, por lo tanto tienes preferencia. Si os fijáis en las estadísticas, bueno, veis pues, es que hay 81.646 usuarios, hay 20.000 semillas, hay 809 leachers y 20.000 eh, peers, los, los trocitos de gente que se está descargando. Aquí veis mi estadística, he subido 31 gigas, he descargado 4. Tened en cuenta de que solo cuentan, o sea, os monitorizan lo que subís y descargáis, pero hay algunos torrents que son gratis, que se llama, y es que no te cuenta cuando te los descargas. ¿Vale? Internamente sí que, te lo, sí que se lo cuentan, o sea, sí que ellos sí que lo, lo tienen en cuenta, y si haces la técnica de hit and run te van a chutar. Pero al menos a nivel de, de. que luego te exijan, ¿no? De que tengas un ratio alto. Eh, va bien poder usar los, los torrents free, los torrents gratuitos, para, para. poder equiparar las estadísticas. Yo en realidad me he descargado más de 4 gigas pero he compartido también 31, o sea que bueno. Entonces, bueno, aquí también.. Eh, que veáis que también son exigentes con los clientes torrents. Todo es a base de torrents, no hay descarga directa. O exigen que como mínimo no uses el micro microtorrent, el uTorrent porque da problemas. Así que os, os recomienda que uséis el qBittorrent y y así podréis registraros y usar, el, y usar pues, todos los traques que tienen habilitados os voy a poner para que os tengáis una idea ah, no, aquí en torrents veis aquí están ordenados pues por pues por creo que como lo sale las narices porque por está por fecha entonces aquí pues tenéis pues todos los mames los emuladores todas las roms y otros emuladores de consolas PC tenéis de todo. Lo que tenéis simplemente eh, son siempre lo que son los dos las ISOs o, las, o los juegos. Los emuladores creo que no están nunca. Lo que sí que tienen es material secundario como puede ser por ejemplo los manuales. Aquí tenéis por ejemplo manuales de MSX escaneados. más Manuales de SG-1000, ¿no? la, la, la, lo que era la anterior a Master System manuales de SEGA Saturn. entonces para aquellos completistas que quieren tenerlo todo pues veréis que aquí tenéis material por un tubo ya os aviso que hay hay torrents que son muy brutos son muy grandes por ejemplo aquí podéis ver pues todas las ROMs de MAME a día de hoy 56 GB pero todos los THDs de, a día de hoy eh, 1,84 terabytes así que preparad disco duro porque lo vais a necesitar y a ver pues bueno ¿Veis? de vez en cuando ahora como están porque a ver voy a poner voy a buscar aquí rápidamente para que veáis que podéis buscar y que no ah, dentro del foro de de Plias hay una, hay, una lista. hay una lista de, de ISOs y juegos que, que por generación se pueden descargar. Solo tienen juegos legales, nunca tienen versiones piratas o juegos que aún no, aún no se puedan descargar. Así que tened, está tranquilos que lo que os descarguéis aquí, si tenéis el soporte hardware, no, no tendréis nadie que os venga a llamar a la puerta por piratas y nada pues ya está aquí, aquí tenéis pues infinitos juegos más uno para descargar y a disfrutar así y a preservar todo lo que se pueda lo que hacen que eso es una de las cosas que me gusta es que van al día o sea van al día por ejemplo en las recreativas o en las versiones de consola si sale un Street of Rage eh, 3 traducido al árabe, pues te lo añaden a la, al set de ROMs de Mega Drive. Si te sale, un, por ejemplo, yo que sé, una nueva recreativa, eh, pues te la, te la incluyen, siempre y cuando te, se lo permitan por derechos y todo. Entonces, eh, mola porque, por ejemplo, del Mame, tienes siempre la, la última versión de todo el set de ROMs incluidos los CHDs que los CHDs es eh, o sea a partir de no me recuerdo qué generación en, en, eh, con, el, con, lo, con las recreativas habían dispositivos de almacenamiento masivos como DVDs, CDs o incluso discos duros entonces claro se necesitaba tanto la placa con las ROMs como el, el almacenamiento entonces los CHDs tranquilamente se te podían ir todos los THDs de las ROMs, eh, o sea, de los juegos que necesitaban eso, se te podían ir a los Teras, un Tera, dos Teras, y ellos lo tienen ahí subido. O sea, tienes ahí todo. Tienes todos los juegos de Atari, todos los juegos de 3DO, todos los juegos de Dreamcast. A medida que ha ido pasando el tiempo y, y han podido subirlo, lo han subido todo. Y claro, pues... Es un portal muy importante para quien realmente, aparte de coleccionista, quiere jugar, poder tener ahí todos los juegos y poder descargártelos y jugarlos. Y está muy bien, está muy bien, es una comunidad muy activa y mola mucho, mola mucho. Yo recomiendo el portal. Bueno chicos, ya está bien por hoy, <ríe> creo que hemos cumplido. Solamente recordar de que, de que nos podéis seguir, nos podéis ver en Twitch cuando hacemos la grabación en directo. Eh, recordar también que os, nos podéis chatear. Y luego nos podéis ver en YouTube, solamente tenéis que buscar la palabra Fick Room. También estamos en Twitter, en Facebook, en iBox y en iTunes de, de, de podcast, la aplicación de podcast, para si queréis escucharnos solamente en audio. Bueno, pues nada, solamente daros las gracias. Estoy muy contento de que estemos casi al completo todo el sí, team. Casi, casi. Seguimos saludando a Víctor y gracias por venir, gracias por colaborar con, dando vuestro punto de apoyo. Ahora ah, funciona. <ríe> bueno, pues Susa. ¿Qué qué? ¿Sí? Ah, Susa. Sí. Susa. Susa. No te digo se corta. Susa, que gracias por, por venir es una indirecta, eh. Te si lo oigo, que ya... Susa. Que gracias por venir. Bueno, luego yeah. se lo diré por teléfono. Quique. Gracias Dime. por estar aquí, una vez más. Ya te dejamos. Oigo. Te dejamos Escucha, marchar. Susa. Quique, gracias. A vosotros por invitarme. <ríe> Marcelo. Pues, si ¿Sí que ¿Puedes próxima. decirme qué es lo que estaban diciendo? Que a ti si te oigo. Te gracias por venir. Ah, a vosotros. <risa> vale. Marcelo, a ver si repetimos más a menudo. Sí, señor. César, sí, señor. gracias Estoy. por venir de nuevo. Daniel, encantado. Has hecho, sé que has hecho un sacrificio para venir a estar aquí a, a primera hora con nosotros. <risa> gracias. Y Dan, también. A ver si te vemos más a menudo. Eso. ¿Puedes venir acompañado? Sí, sí, gracias. <risa> Y gracias a todos por seguirnos y aguantarnos. Uh -huh. <risa> y ah, una última cosa, recordad que podéis enviarnos un vídeo de dos minutos como máximo que nosotros lo pondremos en eh, no sé si se llama lo programa ya esto o qué, yo creo que ya es algo más que un podcast, ¿no? <risa> y muchas gracias, encantado de estar con todos vosotros. <risa> <risa> <risa> ¡Hey! ¿Cuánto ha durado? Mucho gusto. <risa> No, no. Voy, a, voy a cortar esto, que voy a hacer la comida hoy, que no tenemos cocinera. Ah, eso está muy bien. Tengo... <risa> Yo me voy a comer. He cortado la emisión. He cortado la <risa> emisión. <risa> es que estoy de culo a la cámara.